Hola, mi nombre es Carol Palacios, tengo 18 años, eh, soy de Bogotá, vivo en con Cundinamarca y no sé, básicamente eh, me gusta hacer muchas cosas, me gusta bailar, eh, no sé, muchas cosas, cantar. Estoy estudiando, estoy en noveno y quiero estudiar Derecho y, y Odontología.